si su bastón de, de selfies, o para grabar, ya no aprieta, por decirlo, ponemos el teléfono, y de repente, pues, mire, se zafa muy fácilmente, ¿se dan cuenta? porque ya no aprieta mucho, el, ya, ya se desgastó, vamos a hacer este pequeño truco, aquí, en, en la basecita, le vamos a hacer este pequeño truco, aquí en la basecita, le vamos a colocar, le vamos a hacer un pequeño orificio, le vamos a hacer un pequeño orificio y luego le vamos a colocar un tornillo déjenme déjenme hago el orificio y, hago, y coloco el tornillo y bien amigos aquí hemos puesto el, el tornillo si se dan cuenta miren aquí está el tornillo está colocado eso va a evitar que, que el teléfono resbale para que sigan este o más bien para que ustedes tengan seguro su teléfono a la hora de grabar ya lo ponen así y lo atorran arriba y miren, ahí quedó el, el teléfono sujeto, ya no se sale ya tendrán la seguridad de que con esto, ya no se va se va a caer el teléfono, y si no hay necesidad de, de gastar para comprar uno nuevo lo pueden arreglar, simplemente háganlo amigos, así es que espero que les funcione este pequeño truco